los aspirantes que desean iniciar uno de los programas académicos de pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional requieren tener el título de bachiller o estar próximos a culminar sus estudios, haber presentado la prueba de estado SABER-11 para el ingreso a la educación superior, no ser estudiante activo de la Universidad Pedagógica Nacional en alguno de sus programas. Solo se permitirá una modalidad de ingreso para el periodo de admisión en curso. Realizar el proceso de admisión dentro de los plazos establecidos por la universidad y cumplir con los requisitos determinados para el proceso dados a conocer públicamente. Si cumples con los requisitos básicos, selecciona el video instructivo Proceso de inscripción en la lista de reproducción. ¡Bienvenido a la Universidad Pedagógica Nacional! Educadora de Educadores.